Nuestra principal debilidad frente a la ciberseguridad es la falta de concienciación social y de formación por ese motivo en esta materia de ciberseguridad. Y eso lo saben los ciberdelincuentes. Por eso el 80% de los ataques y de los hackeos se llevan a cabo a través del factor humano. Por eso es muy importante que todos los componentes de nuestra entidad, de nuestra empresa, de nuestra familia, de la entidad, pública sean conscientes de la importancia de la ciberseguridad y se formen al respecto. En el seno de las empresas y entidades públicas debemos llevar a cabo acciones efectivas que garanticen esa ciberseguridad y ahora mismo las vamos a detallar. En primer lugar debemos determinar qué información es más sensible y debe ser protegida. Una vez detallada qué información debe ser protegida, debemos saber qué grado de protección requiere. En este momento ayuda mucho evaluar las amenazas internas, vale, el estado de seguridad del email, por ejemplo, de las intranet de las empresas. Y por último, en el caso más desafortunado, si llegamos a ser víctimas de un ciberdelito, tener establecido un protocolo de reacción. La ciberseguridad como tal debe ser un bien común fomentado desde todos los sectores sociales. Un ciberataque, un hackeo de nuestros dispositivos o un filtrado de información de clientes, por ejemplo, puede poner en riesgo toda nuestra actividad. Por eso es muy importante concienciarnos y formarnos al respecto. En Gapting.com ponemos a tu disposición recursos para ello. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.